Sí, tenemos la autorización. Ya se dio el primer Picasso el día pasado y estamos listos en construcción. Vale. No, eso está aprobado. Está listo todo. ¿Cómo Permiso se y todo. ¿Cómo se no, se aprobó como tiene que aprobarse. La sala capitular la aprobó. Eh, planeamiento ¿Es una pasada urbano. La pasada, por ciencias, ¿sí, ¿verdad? Eh, sí, sí. Ahí se va a construir un, un, un monumento. Son dos columnas, ¿no? Y va a llevar una placa donde va a detallar los datos históricos. Hechos en que San Francisco ha tomado parte, han logrado colocar a San Francisco de Macorís en un alto nivel en la historia nacional. No es nada político, es un reconocimiento del pueblo, de la gente de San Francisco al pueblo de San Francisco, a esos munícipes que dedicaron su vida, ¿entiende, al desarrollo de San Francisco.